Pleno Extraordinario en Molina, Aragón, donde el punto más importante del día ha sido el reparto de las concejalías. El alcalde, Francisco Javier Montes, también comparte las concejalías de personal, despoblación y patrimonio. Leonora Antúnez será la concejala de Dependencia e Igualdad. David Pascual, concejal de Economía, Hacienda y Obras Públicas. María del Pilar Muñoz, concejala de Educación, Deportes y Sanidad. Jesús Calvo, concejal de Cultura y Turismo, y por último, José Antonio Carrasco, concejal de Medio Ambiente y Participación.